Tecnologías de diagnóstico, si no te matan, te enferman, es la primera parte. El principal riesgo de las mamografías es que no son perfectas. El tejido mamario normal puede ocultar un cáncer de mama y hacer que éste no se observe en la mamografía. Esto se denomina falso negativo. Por otra parte, la mamografía puede identificar una anomalía que parece un cáncer pero resulta ser normal. En promedio, la dosis total para una mamografía común a dos tomas, para cada seno es de aproximadamente 0,4 eh, milisierves, MSB MSB, que ya estaremos comentando qué significa eso. Eh, para la región abdominal, procedimiento comparable a la radiación natural de fondo, por ejemplo, la toma de imágenes en mujeres de encitometría ósea, DEXA, de 3 horas de radiación, mamografía digital de detección, 26 días de radiación detección de la tomosíntesis digital de mama mamografía en 3D 33 días en mujeres menores de 40 años la mamografía no resulta de utilidad y los posibles daños asociados podrían superar los beneficios qué daños puede causar una tomografía los riesgos de practicarse una TC incluyen reacción alérgica al medio de contraste daño a la función renal a causa del medio de contraste exposición a la radiación activa un campo magnético para detectar las reacciones de los tejidos del cuerpo, o zona a estudiar, campo magnético, o sea, está sometido el cuerpo humano a esa frecuencia, a esa radiación. Por ejemplo, en el caso del dental, procedimiento dental comparable a la radiación natural de fondo, para rayos X dentales es un día de radiación, para rayos X panorámicos son tres días, para la famosa tomografía computarizada TC, dental de ascónico son 22 días de radiación, que el cuerpo está absorbiendo ese proceso. Una tomografía computarizada CT, que por sus siglas en inglés es eh, esa denominación, del abdomen, vientre y la pelvis, expone a una persona alrededor de 10 MSB, la unidad científica de medición de la dosis de radiación, comúnmente llamada dosis efectiva, es el milisievert MSB, una PET-CT le expone a aproximadamente 25 mcb de radiación, esto es igual a cerca de 8 años de exposición promedio a la radiación de fondo. La tomografía por emisión de positrones (PET) que utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos denominados radiosondas o radiofármacos, una cámara especial y una computadora para evaluar las funciones de tejidos y órganos. La exposición a 100 msb al año es el menor nivel a partir del cual cualquier incremento en el riesgo de cáncer es claramente evidente. Un acumulativo de 1000 msb y entre paréntesis un sievert probablemente causaría un cáncer letal varios años después en 5 de cada 100 personas expuestas. Oficiales japoneses acaban de admitir que desde el terremoto de Fukushima en 2011 el tsunami y el colapso de 20 a 40 billones de becquereles del tritio, se han colocado al océano Pacífico, además de una gran cantidad de cesio y estroncio, el cual reemplaza el calcio de los huesos y permanece en el cuerpo de los humanos y la vida marina. Cada día más de 300 toneladas de agua radioactiva se sigue fugando al mar. Cada día. No solamente aquellos que viven en la costa oeste de América deben tomar precauciones, sino todos los que compramos alimentos en supermercados, la leche de vaca de Estados Unidos, por ejemplo, ha mostrado tener niveles radioactivos tres veces mayores a los máximos de la EPA. Productos a escoger para protegerse de la radiación. Pectina cítrica o pectina de manzana, espirulina y ciorela, té verde y negro. Alimentos altos en caroteno, la vitamina C y E, son protectores naturales contra la carcinogénesis inducida por la radiación. Incluye zanahorias, camotes o goñatos, betabel, calabaza, col rizada, espinacas y acelgas. Toda la familia de las crucíferas, los coles contienen ácido cafeico que puede proteger a los linfocitos sanguíneos periféricos contra el daño celular inducido por la radiación gamma, esto incluye el brócoli, arugula, rábanos, brote de mostazas y similares. Hierbas altas en selenio, estas pueden protegerse contra daños, el ADN incluye ginseng, ortigas, raíz de bardana y nevada. Nevela. En fin, esto es un pequeño informe de esta transmisión, tecnologías de diagnóstico si no te matan te enferman, es la primera parte estamos transmitiendo para dar un pantallazo porque realmente eh, después de haber hecho varias investigaciones pertinentes sobre esta temática eh, tenemos que confrontar la realidad de lo que denominamos salud, prevención o simplemente de lo que consideramos que es la única forma de poder realmente entender o creer que estamos haciendo algún tipo de medicina para saber qué es lo que nos pasa en, en nuestro interior, ¿verdad? Entonces, yo ahora estoy chequeando si estamos al aire o no, si la transmisión está saliendo, porque aquí me dice que estamos en vivo supuestamente, pero no veo la transmisión debería salirme que estamos en vivo eh, veremos si la transmisión se, se ha realizado yo la tengo grabada en caso no lo sea subiré justamente la transmisión eh, para que la gente la pueda ver con comodidad en el tiempo que crea conveniente hacerlo soy el licenciado martín robinson licenciado en medicina tradicional china en salud por la música compartiremos en cada semana estos informes, nos falta la segunda parte de esto, porque después de haber hablado de todo lo que son tecnologías eh, de diagnóstico que son peligrosas para la salud, tendremos que hablar la otra contraparte de las tecnologías que no son invasivas y que sirven de manera muy precisa para complementar, para prevenir y también, por qué no, para revertir procesos que con la tecnología común o convencional, se desconoce. ¿Por qué se desconoce? Es la pregunta cuando existen campos eh, tecnológicos que saben que hay tecnología que sirve y de muy buena forma para ex, eh, lograr excelentes resultados justamente en la prevención y en la curación de varios aspectos. Todos estos principios de diagnósticos eh, integrales que hablamos en un video anterior, no son tenidos en cuenta en este tipo de tecnología, este tipo de tecnología eh, tiene una invasión muy importante a lo largo de todos los años que el paciente se ve expuesto a ellas y la durabilidad que dura también esa radiación eh, en el cuerpo humano. Ya trataremos también por qué algunos países han prohibido inclusive las mamografías y estudios similares a lo que tiene que ver con la radiación en el cuerpo. Bueno, hasta un próximo encuentro y espero que puedan disfrutar de este contenido.